Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Les voy a pedir algo, como somos pocas, pocos, poques, si nos podemos poner próximos. Sé que esto es anti-COVID, la proximidad. Pero me gustaría que estén más próximos. De hecho, yo no quiero estar en esta tarima. Me encanta este micrófono porque me siento como 11 pero no me gustan las tarimas. Prefiero estar abajo. Gracias por estar acá. Eh, Bienvenidas a esta charla-taller. Eh, digo un poco experimental porque no sabía qué cantidad de gente iba a haber, eh, pero me parece un número importante como acogedor para estar. Va a tener dos momentos. Un momento que va a estar como guiado por la definición de algunos conceptos que me interesa desarrollar, un viaje también un poco histórico de ida y vuelta y vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Y vamos a comenzar con un ejercicio práctico, me gustaría tener la primera imagen y me gustaría eh, hacer una representación especial de esto, no porque sea una ficción del pasado, sino entender que la plantación never ending, es decir, la plantación nunca ha terminado y la colonialidad tampoco y el colonialismo, entonces... En este momento voy a pedirles hacer un ejercicio que puede ser un poco incómodo, difícil. Uh, y vamos a dividir este espacio, que está acá, binariamente separado, por personas que sean europeas, con el Estatuto de Ciudadanía, blancas, se van a situar en este lugar, y personas que no sean europeas, o vamos a seguir este mismo espacio, personas que sean europeas, con el Estatuto de Ciudadanía, se van a situar en este lugar y personas que no sean europeas, sin el Estatuto de Ciudadanía o con el Estatuto de Ciudadanía, sin ser europeas o ser migrantes, y de migrantes, se van a situar acá. Me logré explicar en términos dicotómicos, binarios, occidentales, modernos, coloniales, blancos acá, no blancos acá. O como cuando entras al aeropuerto, ¿no? Que eh, hay una fila de comunitarios de este lado y no comunitarios de este lado. Esto puede ser un ejercicio incómodo, pero es la fucking life. La vida es así, ¿no? como que duele, es difícil, pero la vida está estructurada moderno colonialmente de esta manera. Es incómoda y dolorosa para algunos cuerpos más que otros. Y el mundo se sigue moviendo así. Inclusive cuando hay una convocatoria de ciudadanía. ¿no? Si estamos eh, en el ministerio de 2077, del futuro. Y yo pienso en el concepto de ciudadanía, cómo elaboro ese concepto de ciudadanía pensando que hay unos cuerpos que nos forman parte de ese estatuto de ciudadanía. Y ese estatuto de ciudadanía, hay una autora que se llama Grada Quilomba, que es una autora negra afroalemana que disputa la existencia negra en territorio alemán Ah, y ella habla de los cuerpos de la no pertenencia, porque inclusive, Paloma, tú decías que tenías ciudadanía cuando estábamos acá, inclusive un cuerpo con ciudadanía es un cuerpo de la no pertenencia. ¿Y cuántas veces te preguntan de dónde eres? Todos los días. Porque existe una constante extranjerización del cuerpo que no entra en concordancia con el territorio. Estamos haciendo un ejercicio para las personas que llegan, y aquí vamos a situar a, los, a las personas ciudadanas, acá, que tengan ciudadanía europea, y de este lado a las personas que no tienen ciudadanía europea. Este taller también está inspirado en un ejercicio que hizo mi compañero de la IU, Francisco Godoy. Hizo este ejercicio también en el. ¿Cómo se llama esto? Auxilio. Algo de Barcelona. España Viñó. El España Viñó para pensar políticas culturales focalizadas o políticas culturales inclusivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos y hay un open call para la ciudadanía? ¿Qué cuerpos quedan fuera de ese estatuto? ¿O qué pasa si en un ministerio de cultura del 2077 yo solamente pienso en una política para estos cuerpos? Y omito estos cuerpos. Esto puede ser un ejercicio jocoso. Pero al mismo tiempo ocurre en el sistema de salud, en una pandemia, los cuerpos que se priorizaban en el, en el sistema de salud eran estos cuerpos, en el sistema universitario, de la educación, de las instituciones culturales, etc. Si hacemos un, un reader, un research de cuántas personas no ciudadanas o inclusive personas no blancas están dentro de las instituciones culturales de España, fuera de los cargos de servicio y limpieza que es donde estamos. ¿Me explico? Porque generalmente ese es el lugar que, no, que nos corresponde. Entonces, pensar un universo futuro donde podrá, podamos hackear estas lógicas binarias. Y este binarismo no lo construí yo. Como que esta separación del mundo yo no la hice. Esto es Science 1492. ¿no? Esta separación que está acá existe. Aquí tenemos una foto del apartheid en Sudáfrica, que la gente se horroriza, oh, Wow, guau, el apartheid! Pero el apartheid never ending existe right now, ¿no? como en estos momentos existe. Y es esta forma de permanecer la supremacía blanca en detrimento de otros cuerpos. Es decir, la permanencia de los cuerpos blancos, del cuidado de los cuerpos blancos, es en detrimento de la no existencia de otros cuerpos. Así opera la maquinaria, es sumamente perversa. Y desde 1492 estamos en esta constante pugna. A la gente que está entrando, bienvenidas, bienvenidas. Estamos haciendo un ejercicio en este momento, perdón, en el Expose, porque sé que donde las personas blancas con ciudadanías van a estar de este lado y las personas que no tengan ciudadanía o que no sean blancas, o sean migrantes, hijas de migrantes, van a estar de este lado. Sí, vamos bien. Si hay alguna pregunta hasta ahora, alguna incomodidad, pueden decirlo. Igual mi intención es generar incomodidad en este momento, pero igual voy a escuchar las, las quejas. Eh, la siguiente imagen bueno, forma parte de, esta, de este régimen político de segregación racial que todavía existe y de estructuración racial, ¿no? como puede, puede parecer una fotografía muy antigua, de los años 50, pero nunca se me olvida cuando me dio COVID la primera vez y fui a un hospital en Legazpi, Arganzuela, por allí, y habían dos filas, una fila para ciudadanos y una fila para no ciudadanos, para ser atendidos. Y por cada tres ciudadanos entraba una persona no ciudadana. Y era exigencia inclusiva de las personas ciudadanas. Eso pasaba. Y en cosas minúsculas también, como el mismo acceso a la mascarilla, necesitabas una tarjeta sanitaria para tener mascarilla. Entonces, este ejercicio de incomodidad es el everyday de, de nosotras. ¿no? Entonces, como comprender esas dimensiones. Aún así, con esas dimensiones de inexistencia, existimos. ¿no? Y producimos, y creamos, y generamos contenidos, y generamos comunidades, generamos alianzas, y generamos posibilidades inclusivas. ¿no? Entonces... Aterrizamos acá. La próxima... Ah, yo tengo aquí un control, ¿verdad? Perdón, pero me gusta este efecto seeding de hablar y que se ocurran las cosas. Uh, ¿Han visto esta serie alguna vez? Sí, la conocen. Y conocen al personaje negro. ¿Alguien conoce al personaje negro de South Park? Se llama Token. Es muy obvio. El personaje negro, el único personaje negro de South Park se llama Token y fue creado para evidenciar este fenómeno de tokenización, que no sé si todo el mundo comprende este fenómeno, pero voy a resumirlo, que implica sienta un negro en tu mesa, coloca la cereza negra en el pastel, es decir, da la ilusión de diversidad o de democracia racial para generar una atmósfera de conformidad. Es decir, uh, es un negocio con el cuerpo no blanco para generar la ilusión de inclusión. Y esto lo hace, no sé si conocen South Park, que los creadores son sobrevivientes a una de, la mas de las masacres de un colegio de Estados Unidos donde entra que realizaron un crimen de odio y uno de los sobrevivientes es el creador de esto, ¿no? es un chique blanco también. Pero empieza a trabajar como que las contradicciones de este sistema mundo. ¿no? Me parece interesante en este sentido. Y crea este personaje para esto. ¿no? Entonces, empieza como a viralizarse eh, la idea de token como un personaje que siempre va a estar presente en los espacios blancos. no Pareciera que el tokenismo nació allí, con South Park, pero el tokenismo tiene anclaje colonial. Esta es una obra del colectivo al que pertenezco, que se llama el colectivo ayu y eso se llama El Retiro, porque es un ejercicio de fuga simbólico a la captura que hacen los cuerpos blancos. Esta es una familia negra que está siendo fotografiada por un cuerpo blanco a partir de los zoológicos humanos que se realizaron acá en el Estado español. ¿no? Y me parece interesante, no quise colocar la imagen, porque son imágenes del dolor, esta imagen de reproducción del de cuerpo negro capturado, el cuerpo negro sufriendo, el cuerpo negro eh, siendo como visto con la mirada de lástima un poco. ¿no? Y siento que es importante también recordarla, y por eso hablo de este, este lugar difícil de visibilidad e invisibilidad, de captura y escape como un ejercicio político. Es importante recordarlo porque la idea de Token viene de utilizar el cuerpo negro como moneda. Es decir, el cuerpo negro tiene poder, el, el cuerpo negro tiene valor. Y el cuerpo negro construyó este continente. Es decir, hay una una pieza de otra amiga trans, negra, brasileña, que se llama J. Mombasa, que quiero mucho, que la expusimos en una exposición en Matadero, también en la Bienal de Sydney, que frente al Museo de América se cortaba y escribía con su sangre en una camisa amarilla, Nike, España no existe sin robo colonial. Es decir, esta tierra fue construida a partir del cuerpo negro. Es decir, el cuerpo negro genera un valor, un valor material y un valor simbólico. Y lo simbólico genera dinero y genera capital. Y lo sabemos nosotras como artistas que trabajamos en el plano simbólico. Es decir, no hay producción simbólica sin producción de capital. No hay producción que implique un cuerpo negro que genere capital, inclusive y más aún el trabajo sexual. Como sex worker igual, el cuerpo negro genera un plus en el capital erótico por toda la imagen, del cuerpo sexualizado, erotizado, etcétera. Es decir, en todas las dimensiones el cuerpo negro genera capital. Es un productor de capital. Hay otra imagen que me parece importante, que fue... Esta es una representación. Esto está en el Museo del Prado, creo yo. Y había que pedir permiso para usarlo, no sé qué. Igual yo me la robé, seguro es recuperar, pero es una representación, que es una, un, un pintor francés de estos delirios, porque además ese señor no estaba allí, pero forma parte del delirio colonial, al igual que los grabados de Theodore de Brie, no, como todas las representaciones de los cronistas de India son delirios coloniales. Eh, son representaciones que implican reproducir una fantasía del cuerpo salvaje, una fantasía del cuerpo bárbaro, una fantasía del cuerpo caníbal, etcétera. Entonces, esta representación que está acá forma parte de cuando Colón regresa y le muestra y le trae los indios y las especias, porque habían frutas, aves también, a los reyes. Entonces, creo que es la Plaza Real de Barcelona, ya estoy como loca con los lugares pero estoy casi segura que es allí. De hecho, la pila bautismal del primer bautizo está en el gótico y tiene que ver con esta imagen. Pancho me va a odiar porque Pancho es historiador y siempre me lo repite <risa> y, y se me olvida el, como el lugar donde está, pero estoy casi segura que sí. Es, la plaza, es, en, es en el gótico en Barcelona, que está esta plaza con la pila bautismal donde llegaron los primeros indios traídos de las indias y que fueron ofrecidos o mostrados al rey. ¿Por qué utilizo esta imagen? Porque para mí entender la tokenización es comprender también el proceso colonial y el uso y extracción que tiene Europa, Occidente, con nuestros cuerpos. Es decir, estos cuerpos aquí generan capital, inclusive 500 años después. Es decir, este cuadro genera capital, esta representación genera capital y estos cuerpos en concreto generan capital. ¿Qué pasa? Dentro del circuito cultural, dentro del circuito artístico, también generamos capital, capital simbólico y capital material. Para mí es importante entender el token, como la tokenización como un proceso de captura para la generación de capital, y esto no quiero que sea visto desde un lugar también de la supremacía, porque es muy difícil nuestra existencia negociada, negociada en esos espacios de captura. Es decir, como llamar, ah, es que ella es un token, él es un token. Es un ejercicio reduccionista del proceso de mediación que tenemos que hacer nosotras a estar en las White Institution. Negociar nuestra existencia, nuestra potencialidad dentro de las White Institution, de las instituciones culturales, las instituciones blancas. Es decir, no es un ejercicio binario como este decir, ella es un token, yo no soy un token, porque en este, en este mismo momento estoy siendo un token. ¿Me explico? Entonces, es un, es un ejercicio muy difícil porque estamos siempre negociando la captura y el escape. ¿Sí me explico hasta ahora? Hay alguien que diga, Ay, esta mujer se fue, está loquísima, me voy, devuélvame mi dinero. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque mi, yo soy como... ¿Tenemos hasta las dos y media? Sí, creo que, que vamos bien. Hay unos conceptos claves que yo quiero atender antes de pasar a hacer un, un, un ejercicio y tiene que ver con un ejercicio que hicimos en una ciudad de muchos mundos que está hablando con Carlos hace poco, que fue una residencia, proceso de investigación difícil, pero interesante, dentro de Intermediae, donde habían artistas blancos, artistas no blancos, y teníamos que negociar, no era una cosa y producir, y era interesante, pero, pero tenso. Cuando estoy hablando de blanquitud, no estoy hablando solamente de un color de piel, estoy hablando de un hecho político, es decir, estoy hablando de biología, pero al mismo tiempo no. Y si estoy hablando de biología, estoy hablando de una biología como ficción como ciencia colonial que construyó una idea de cuerpo, una idea de ser, una, una idea de humanidad. Es decir, cuando hablo de blanquitud, estoy hablando de un lugar político de habitar este mundo. ¿Sí? Me explico con esto. Y cuando estoy hablando de cuerpos no blancos, me refiero a esta estratificación racial que existe y esta ficción o el mito de las razas construidas por Occidente y que hay unos cuerpos que ocupamos, un lugar en esta fantasía o en esta ficción racial ocupamos un lugar muy distinto a los cuerpos que construyeron este mito de la estratificación racial. Me logro explicar con esto, es un poco complejo, pero me parece importante partir de allí, de que no me refiero solamente a un tema biológico, sino un tema político, histórico, entendiendo también que hay un tema colorista, que hay toda una pigmentación racial, que inclusive implica acercarse o aproximarse al estatus de humanidad de acuerdo también a, al color de tu piel, a los rasgos, que tus rasgos se aproximen más a los rasgos de eh, lo que está aceptado como humano, tiene más aceptación, inclusive tu voz, ¿no? es importante también esto, ¿no? como pensar que cuerpos entran a las instituciones, también tiene que ver con un proceso de whitewashing. Tiene que ver con un proceso de edulcorar también y tiene que ver con un proceso de pasabilidad. Literalmente, el white passing es una pasabilidad. Los cuerpos brown tenemos más pasabilidad y cuando hablo de pasabilidad es literal, es pasar a tener posibilidades de vida que cuerpos oscuros, dark skin. Entonces es importante entender este juego perverso, es un juego muy perverso y que siento que como gestores, gestoras, tenemos que Entender las complejidades de este mundo, la complejidad de esta prisión, plantación, que estamos todas acá en distintos lugares, con distintos posicionamientos. Voy a, creo que, escuchar este videíto que me gusta, es una artista que amo y que admiro muchísimo, se llama Ana P, brasileña, que vive en París hace mucho tiempo y hace un remake de gran Quilomba. Escuchamos esto, Bigap, up grada quilomba, indecolonada. It's universal when we speak, it's specific when they speak, it's objective when we speak, it's subjective when they speak, it's neutral when we speak, it's personal when they speak, it's rational when we speak, it's emotional when they speak, it's impartial when. They have texto de The Colonized Knowledge de Grada Quilomba, si no han leído, este, este texto tiene otro texto que se llama Plantation Memories, solamente está en inglés y en portugués, pero para mí es un mandato eh, leer este texto y las instituciones culturales como que debería ser su texto de cabecera, tiene hasta, es muy fuerte, tiene como los pasos tiene como una guía para pensar el posicionamiento que tiene una persona blanca o como los síndromes por los que pasa una persona blanca cuando le interpelas, ¿no? desde la white fragility hasta la culpa, como todos esto, estos procesos que las personas negras racializadas tenemos que lidiar con, con estos procesos que vive la blanquitud y la fragilidad blanca. Es importante para mí este texto, sobre todo estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes pueden hablar? ¿Quiénes nos dan permiso para hablar y sobre qué tenemos que hablar? No? Porque a veces también, es cuando hablabas esta mañana, es como Open Code. Este es el jurado, este es el tema. Entonces, esta institución que forma parte de toda una herencia colonial está armando las reglas de juego para que entremos de manera igualitaria todos los ciudadanos y los no ciudadanos, para las que llegaron recién, estamos, dividimos el espacio entre quienes tengan el estatuto de ciudadanía y sean personas blancas, están de este lado, por eso hayan menos personas de este lado. Y no es menor que haya menos personas de este lado en un encuentro de ciudadanía y cultura. ¿no? Entonces, estamos pensando este mundo binario, este mundo violento. No creo que exista un espacio seguro y un espacio no violento estamos atravesadas por la violencia, nacimos, el hecho de nacer ya es un hecho violento y este es el mundo que nos constituye. Ontológicamente estamos formadas como eh, subjetividades violentas. Entonces, ¿quién nos da la autoridad, la autorización para hablar y sobre qué vamos a hablar? No? Entonces, la convocatoria es pensada por la supremacía blanca, para la supremacía blanca y decide la supremacía blanca y los temas también forman parte de la supremacía blanca. Entonces, es un lugar difícil, no sé qué piensan, luego me dirán las compañeras que están acá y que disputamos la existencia en estos espacios. Entonces, cuando entramos, entonces tienes que hablar de esto, de tu dolor, del trauma, del racismo, del sexismo, la transfobia, etcétera, ¿no? Porque la supremacía blanca tiene hechos, como decía el video, y nosotras tenemos opiniones y sentimientos, es decir, esta división del mundo es una división que implica humanidad, no humanidad, raciocinio, no raciocinio, racionalidad, emociones. Este binarismo perverso de la colonialidad se mantiene constantemente y se reproduce diariamente. Es que cuando hablamos que la colonización continúa es que hay una rectualización constante en la plantación. Es decir, se me vence el documento de identidad, tengo que ir a la oficina del amo de la plantación a decirle ¿me da permiso para estar en esta plantación? Sélleme aquí, por favor. Es así, todos los fines, los fines de mes tengo que pagarle al dueño de la plantación para vivir en un lugar. Es así, ya me va a decir algún blanco, ay, yo también pago alquiler, sí, lo sé. Pero somos, son lugares distintos de existencia. Entonces es una reactualización de la plantation. Y aquí cito a mi amiga J otra vez, bella, que me leyó el tarot ayer, eh, estamos en una plantación cognitiva cuando hablamos en la plantación cognitiva es... Hace rato me escribe alguien del Salto, ay, que vamos a hacer una en entrevista, vamos a hablar de afrofuturismo, no sé qué, somos un periódico alternativo, radical, no sé qué... Y yo soy sí, mami, y yo soy puta, y yo mamo la polla y tengo ya el dinero en la mano. Y eso es un trabajo, al igual que el trabajo cognitivo de pensar frente a un blanco, de hablar frente a un blanco, Emocionalmente es un trabajo, espiritualmente es un trabajo, cognitiva y epistémicamente es un trabajo. Entonces, la redimensión de la plantación cognitiva implica eso, ponernos a producir conocimientos gratuitamente para las instituciones blancas o para los proyectos alternativos de colaboración. Y te doy visibilidad, y digo, uh -huh, aló, casera, tengo 20 likes en un post, me hace un descuento de 20 likes, porque... Entonces, entender la reactualización de la plantación ahora a nivel de producción simbólica, de producción de conocimiento. We are living in neoplantation now. Estamos viviendo en una neoplantación cognitiva de producción de imágenes, sonoridades, ficciones, narrativas, etc. y eso más reactualizado con el mito de la democracia racial. Voy a poner un ejemplo para explicar este mito de la democracia racial tiene que ver con los 8M, que procuro ya no ir, porque esta es la ficción de convivencia neoliberal que Europa construye y sostiene. En el 8M están las prohibicionistas del trabajo sexual marchando, las que se oponen a, a la existencia de los cuerpos trans, es decir, las TERF, marchando. También están marchando las trans, las trabajadoras sexual, y es la ilusión de que todas podemos convivir, cuando no, cuando tu existencia nega la mía. Cuando en la First Line hay una mujer cis blanca con papeles y tiene muchísimas más posibilidades de existencia que un hermano negro mío que está trabajando en la calle. ¿Me explico? Son lugares muy distintos de existencia. Entonces, el mito de la democracia racial es este, de la convivencia sin violencia, de la convivencia pacífica. Y hay tensiones, yo siento que es momento de pensar que este mundo es violento y vivimos en violencia. En este momento, este espacio es un espacio violento, para ustedes y para mí. Y hay muchos vectores circulando acá de violencia. Y hay un lugar, no hay un lugar de no violencia. Ese paraíso cristiano es inexistente, esta ficción de los espacios seguros. Todo espacio es un espacio atravesado por violencia, porque este mundo, constitutivamente, nació desde la violencia. Entonces, no puede existir un espacio de no violencia. Hasta la cama es violenta con la persona que amas, inclusive con tu familia es violenta, con mi familia es violenta. Entonces, entender eso ya es como, bueno, este mundo es violento. ¿Cómo caminamos con esa violencia? ¿Cómo negociamos para que sea menos violento? ¿Cómo negociamos para intentar construir futuridades? ¿no? Que Creo que de eso se trata. Eh, ahora voy a pedir que hagamos un ejercicio de escucha. Vamos a escuchar este audio. Vamos a apagar las luces y no se vayan a atemorizar. Me encantaría tener este poder, así, buh. El blanco es una posición política que representa los privilegios históricos de ustedes que tienen acceso a estructuras e instituciones dominantes de la sociedad. Cuando hablamos de lo que significa ser blanco, entonces hablamos de política. Al igual que los términos negro, indio o sudaca, son identidades políticas que se refieren a una historicidad. Recordamos una larga historia de silencio, impuestos a los pueblos no blancos. Recordamos una larga historia de silencio, impuestos a los pueblos no blancos, de muchos lugares en los que no pudimos entrar o quedarnos para hablar con nuestras voces. Dentro del racismo, la boca representa el órgano que ustedes los blancos quieren y necesitan controlar. Si el sujeto colonizado habla, el colonizador tendrá que escuchar. El dominador blanco no quiere escuchar aquellas verdades latentes. Las quiere rechazar, mantener en la distancia. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Aquellos que son escuchados son ustedes, los blancos que pertenecen. Y aquellos que no son escuchados son aquellos no blancos, que nunca hacemos parte. Cuando ustedes los blancos hablan, se supone científico universal, objetivo, neutral, racional, imparcial. Cuando nosotras no blancas hablamos, se nos impone que no es científico. Es específico, subjetivo, personal, emocional, parcial. Para Occidente, ustedes tienen hechos, nosotras opiniones. Ustedes tienen conocimiento, nosotras experiencias. Blancos, ustedes siempre nos han silenciado. Ahora les toca callar y escuchar. La luz. Ay, me encanta. Tener superpoder de quitar la luz y apagar la luz. Uh, esa es una pieza que hicimos para la exposición de Vuelvanos el Oro y era un confesionario. Es un ejercicio de escucha, de supr suprimir la imagen. Implicaba que esto fue fuerte también hablando de la negociación con las instituciones. Era una exposición donde habían displays solo para que sean usados por los blancos. Y uno era este. Era un confesionario basado en el dispositivo de control creado por la iglesia, te arrodillabas y te sentabas a escuchar esto. Pero era un display only for white. Era un display solamente para las personas blancas. Para mí es importante comenzar con un proceso de autocrítica y análisis, y ahora voy con esta imagen, que es de una exposición... Oh, oh my God, ya se me fue el nombre. Wilson. No me, no me viene el nombre en los noventas. Ayúdame, Almela, tú sabes. Minar el museo. Mining the museum. Entra este curator negro a los archivos de la colección de un museo y empieza a hacer estas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo es usado? ¿Quién creó esto? interpelar los objetos que estaban en ese museo y siento que es un ejercicio que podemos hacer a la hora de inclusive producir, por ejemplo, una convocatoria, producir, por ejemplo, los acuerdos de convivencia en una estancia de alguna residencia, interpelar nuestra propia institución, interpelar nuestra propia práctica artística para entender y develar las caras ocultas del poder y de la colonialidad que están allí en cada objeto y en cada espacio. Entonces, me gustaría, es que era muy poco tiempo, pero <risa> intentar hacer un ejercicio ahora donde vamos a hacer un open call, no digamos, eh, aquí somos pequeñitas, quizás puede ser uno de cuatro y nos ponemos en grupos libres como querramos de cinco. Intentar pensar un open call, intentar pensar las pautas de estancia en una residencia, intentar pensar inclusive un, la, el, la conceptualización del open call, ¿no? sobre qué vamos a hablar, sobre qué narrativas vamos a producir, pensándonos como gestoras culturales del futuro. Quizás eh, hacemos esto es que no sé si es hasta las cuatro y media, si tenemos solamente diez minutos para debatir, lo siento. Uh, o, suelo ser democrática, si tienen preguntas o respuestas podemos hacerla ahora en estos diez minutos y llevarnos esta, esta tarea para, para nuestros espacios, ¿no? como pensar una convocatoria del futuro y qué cuerpos pueden estar en esa convocatoria y cuáles son las pautas para que esté ese cuerpo en esa convocatoria. Inclusive a nosotras, ¿no? Como si nos toca decidir, producir una convocatoria, ¿cómo sería esa convocatoria ideal, por ejemplo? Que espacio cultural eh, sería el ideal para que nuestros cuerpos reciban menor violencia posible, ¿no? que también es un ejercicio para nosotras. Y no pensar en una cosa utópica sin tensiones, porque siempre va a haber. Pero imaginar posibilidades. No sé si hacer esto o responder preguntas y respuestas, porque es como... Nos queda nada de tiempo. Nos quedan diez minutos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna incomodidad, alguna interpelación...? Para sí. Hola. Sí. Muchas gracias. Eh, bueno, me ha interesado mucho todo lo que has compartido con nosotras. Quería preguntarte si habías tenido eh, tú personalmente la ocasión de articular alguna Open Call y cuáles han sido las cosas que has podido probar y, mm. y bueno, si podías compartir como sí. ese conocimiento con nosotras. He sido jurada en una. En una en una convocatoria también que fue en Matadero y había un baremo ya, ¿no? que, están unos, que también es esto, ¿no? ¿quién cree ese baremo? ¿Cuáles son los criterios para evaluar esto? ¿no? Y que se supone que son técnicos y objetivos, y yo siento que un ejercicio crítico es desobjetivizar el mundo y acabar con la ficción de objetividad, eso no existe. ¿no? Ese baremo lo construyó un cuerpo con una intencionalidad y está pensada para que entren unos cuerpos y otros no entren. ¿no? En el jurado era la única persona no blanca, era la única persona eh, que estaba allí y obviamente intentaba para mí ent entender el posicionamiento de artistas no blancos que estaban allí. Mi misión ahí era que por lo menos entrara una persona no blanca. Y no por un tema de cuotas, porque además la solución fácil es esta. ah, Ponemos una cuota y listo. Tampoco por un tema identitario, ¿no? porque sabemos quién es Obama y quién fue Obama. O sea, es como, este mundo está atravesado por la complejidad. Sabemos que existen las pieles negras máscaras blancas, ¿sí? dando a Fanon. Entonces, para mí lo importante es disputar el espacio, disputar el futuro. ¿no? Y que el futuro no sea white supremacista. Si el futuro es white supremacista, yo no quiero existir en el futuro y para la existencia de eso, entonces tengo que generar redes, alianzas, pensamiento crítico, cuestionar, inclusive arriesgar, que a veces también a las instituciones le cuesta arriesgar, ¿no? como que esta poracidad no es tan, tan porosa. Eh, en ese open call fue interesante porque era eso, luego él debatía con, con los otros miembros del jurado, pero existía la ficción de objetividad, que este es el baremo, ¿no? como, como si el baremo fuera la justicia no ciega, esta idea de la justicia ciega. Ahí fue interesante en este sentido y ahora recientemente estoy en un espacio autogestionado que se llama La Periferia Cimarrona, que está en Barcelona, que está naciendo y va a ser un teatro que está gestionado por personas negras y afrodescendientes. Y realizamos un festival todos los años que se llama El Black Barcelona, es como muy hermano de Afroconciencia, Conciencia Afro, que somos la misma gente y no conocemos, pero esto está en Barcelona y esta open call, creo que ya está en, la, en el Instagram, es un open call para personas negras, y se llama The Future is Black, el futuro es negro, y lo creamos nosotras, ¿no? Como, ya yo no voy a esperar que la institucionalidad construya mi futuro. No, girl. Creamos nosotras el futuro, y pensamos una convocatoria en un espacio periférico, es un espacio que está naciendo, es un teatro afrocentrado, no quiere decir que sea exclusivo, es abierto, pero está pensado por personas negras, afrodescendientes, y esta convocatoria es esta, ¿no? Como, como generar las reglas del, del juego entre nosotras. Y unas reglas del juego es placentera, porque es como, wow, es lindo, aquí va a entrar todo el mundo, realmente, ¿no? Realmente es como, era una, es una propuesta curatorial, no es un filtro para pasar, ¿no? Es como, es una propuesta curatorial y te digo, estoy generando este espacio. ¿Dónde pensamos el futuro como personas negras, afrodescendientes, en distintas disciplinas? ¿Estamos pensando viajar en el tiempo? ¿Estamos pensando en una simbología de los tiempos del pasado, del presente y del futuro? ¿Cómo te gustaría participar? Simplemente sí. Eh, creo que esas son las que he participado como, como creadora y como, como jurado. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Sí, sí, sí. Puedes pasar la frontera, no soy Frontex, ni Melilla. Bueno, gracias por, por todo lo que has estado explicando hoy. Eh, estaba pensando en, en la cita de Audre Lorde, ¿no? de mm. the Master's Tools will never yeah. ¿no? break the system. So, es como, vale, con las herramientas del sistema, ¿cómo rompemos el sistema? Sí, no sí, se sí. puede, ¿no? Mm. Entonces, todo lo que estaba escuchando ahora son propuestas que se tienen que salir del sistema, en cierta uh -huh. manera. Claro, pero estamos aquí. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces yo... Mm, es como mi, mi, casi mi lucha personal de, de qué manera realmente podemos romper eso o nos tenemos que meter dentro del sistema y poner la bomba. No sé, ¿no? Es cómo hacerlo sí. para no seguir siendo minoritario, porque aquí sí, sí, sí, somos sí. minoritario, ¿no? Entonces, es como muy global. Uh -huh. El, el cómo desmantelar eh, el sistema desde nuestra propuesta. ¿no? Sí, es fuerte lo que dices y estando acá nosotras también como personas negras, afrodescendientes o no blancas, porque estamos aquí, ¿no? en esta plantación, en este evento que es del ministerio, que es la casa del amo del amo, ¿no? y, y estamos hablando la lengua del amo. O sea, esta no es mi lengua, pero estoy hablando esta esta lengua para encontrar las palabras de escape también. Entonces, para mí es vivir lo imposible siempre. Yo siento que los cuerpos negros afrascendientes, racializados, vivimos lo imposible y la contradicción constante. No, estamos, pero al mismo tiempo nos están persiguiendo para matar. Estamos, pero al mismo tiempo es difícil estar. Estamos, pero somos pocas acá, aunque afuera somos muchas. Entonces, ¿cómo generar grietas cuando estamos? ¿no? Utilizando la, las el lenguaje del amo, las herramientas del amo, y cómo también ser firmes a nosotras y también rendir honor a nuestras ancestras, ¿no? Como yo no estoy aquí pactando, yo no estoy aquí porque me estén haciendo un favor, ¿no? Estoy aquí disputando la existencia y disputando el futuro también. Entonces, eso es muy difícil porque a veces quedas como, ¿cuál es mi lugar acá? ¿no? Y me recuerda a Lucía en Momio, que tiene un texto que dice, pon un negro en tu mesa. O Moja que es una amiga también, periodista, que tiene un texto que, que hace un negro como tú en un lugar como este. El título de su libro es como, wow. Y, y es siempre ese lugar. Hay una cita de Fanon que para mí es como un principio vital, que tiene que ver con el abismo que habitamos nosotras. Y está en pieles negras, máscaras blancas. Entonces Fanon escribe así, eh un niño le grita negro en la calle, entonces a partir de ahí empieza a hablar de la relación de rechazo y aceptación, ¿no? de inclusión, exclusión, y es, eh, empieza a reflexionar y dice, si alguien me dice te quiero, es esta sensación que tenemos nosotras, no es porque seas negra, no te quiero, no es porque seas negra, ese lugar es el que habitamos siempre, estás invitada en este lugar, pero no es porque seas negra, no, no, no estás invitado, pero, eh, ojo, no es porque seas negra. ¿Me explico? Es el lugar liminal, abismal, cuando hablo de abismales, del abismo, que siempre estamos los cuerpos negros, cuerpos asiáticos, cuerpos racializados. ¿No? Como, ¿por qué, estás acá? ¿por qué te ganaste esta beca? ¿Por el token? ¿Porque eres negra? ¿O porque tienes las capacidades de existencia y producción de conocimiento y disputar epistemológicamente académicamente, técnicamente, igual que cualquier otro cuerpo blanco, ¿me explico? Entonces, este lugar es muy difícil, pero siento que para mí es un principio siempre la disputa, la elegancia, el glamour, <risa> y entender la imposibilidad, ¿no? Como que siempre estamos en la imposibilidad, y esto parece abstracto, y no es abstracto, es decir, no tengo papeles, pero estoy aquí, no tengo papeles, pero me invita al ministerio, no tengo papeles, pero vivo en... Es... ¿me explico? Es la imposibilidad, siempre. Y creo que eso me genera un poco de tranquilidad también. Es como, a ver, yo, es un mundo imposible, yo, ok, es imposible, a dormir. Como entender eso, ¿no? que, lo, que lo imposible también es posible, parece un juego de palabras, pero es eso cuando lo llevas al everyday. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tú también. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Berta. Sí, eh, quería decir otra cosa en relación al, al blanqueamiento. Eh, y estás nombrando muchas veces la palabra ancestro. Y muchas veces somos, o sea, creo que igual no lo sé, pero si me pongo en vuestro lado, porque también pertenezco a ese lado, uh -huh. no entendemos qué quieres decir con ancestro, porque uh -huh. es como, ¿qué quiere decir? Ah, no. ¿Qué pasa? Que hay toda una parte histórica que no tenemos, uh -huh. porque las transmisiones orales... En ningún momento, si, si intentamos descubrir la historia de África, solo existe desde que se ha escrito desde la perspectiva colonial. Todo uh -huh. lo anterior es una transmisión oral. Sí, sí. Latinoamérica lo mismo. Uh -huh. eh, entonces, hay toda una parte que nosotros solo podemos recuperar intentando reactivar una transmisión que ha sido oral. Uh -huh. y, que ha sido, y si ha sido escrita, ha sido borrada. Por lo tanto... Yo me, me, me pongo en, en el lugar, cuando tú dices ancestro, para este lado es nuestra memoria histórica que está escrita. Tenemos legajos, tenemos archivo, tenemos, tenemos, tenemos. No tenemos. Nosotras no tenemos. Mm. Y creo que es como muy importante construirlo. Sí. Es, eso es importante. Hay cosas que obviamente no hablaría delante de los blancos cuando hablo de ancestro, por respeto a mis ancestros. Ah, el lugar de lo imposible y el lugar de la ficción. Es decir, Europa está construida por ficción, ese cuadro... Ese señor estuvo ahí cuando llegaron esos indios y pintó ese cuadro. ¡No, man! Eso es un invento, es una ficción, todos los grabados son ficciones coloniales. ¿Por qué nosotras no ficcionamos nuestra historia? Y nuestra historia no solo está en la palabra, está en el tejido, está en la oración, está en el tambor, está en la música, está en un montón de representaciones que van más allá de lo escritural que Occidente generó. Entonces, como... Hay una ficción colonial y nosotros podemos crear miles de ficciones anticoloniales, miles de ficciones contracoloniales, miles de contranarrativas con distintos elementos y con distintas técnicas además, ¿no? Porque a veces como la historia está escrita por los blancos es como es un cuento, Nosotras Como nosotros desde la I.U. trabajamos los, los grabados de Teodoro de Bry y era como ficción colonial, perros mordiendo indígenas, caníbales comiendo y es como pero qué fantasía esto, por favor. Y es una cosa muy fuerte que además nos creemos que es la historia. Inclusive, yo dejé de visitar los archivos. Carlos me decía, hay algo aquí, me dio una postal esta mañana, me un archivo. Y dejé de visitar a los archivos porque los archivos son una morgue, una morgue creada por la supremacía blanca de la historia colonial narrada por ellos. Yo vivía metida en el archivo de India, y es una cosa muy dolorosa, salía con migraña de ahí de leer la masacre colonial registrada en 80 millones de folios. Es una cosa increíble cómo alguien puede escribir tanto, 80 millones de folios, con esos 80 millones de folios escritos que los blancos tienen guardados ahí en Sevilla, además que es patrimonio cultural de la humanidad. Con esos 80 millones de folios puedes construir un puente de aquí a Ptayala, ida y vuelta, desde Tierra de Fuego a Sevilla. Ida y vuelta, si colocas folio con folio con folio con folio, pasas el Atlántico, ida y vuelta. Y además el papel de dónde viene también de la explotación colonial. Es, es que es, es muy fuerte todo esto. Cuando yo estuve allí, hicimos una investigación curatorial, una exposición, un libro de Volvernos al Hora, salí con migraña, horrible. Le, me encontré con una autora, que me lo recomendó mi amiga Jota también, um, oh my god, Zaidaya Hartman, que tiene un texto que se llama Venus en dos actos, y es la ficción de una niña negra que se llama Venus, que fue ajusticiada en un navío negrero. Y solamente se escucha el nombre de una de las niñas, de las dos, pero de Venus no se sabe más. Y Hartman empieza a ficcionar, a fabular, afrofabular, y hablo de las afrofabulaciones, la historia de Venus. ¿Dónde está Venus? ¿Qué pasó con Venus? Y tiene una cita que para mí, creo que eso es sanador. Como que la única reparación quizás será reescribir nuestra historia. Period. Y me quedo con eso. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Un comentario. Que creo que estamos sobre la hora. ¿Sí? ¿No? Sobre la máscara. Aquí, aquí. No, me es un comentario, me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando, sobre todo esta, esta última, este último comentario, los comentarios de Aznar, Casado y Ayuso sobre la colonización. <laughs> Claro. Y no sé qué decir, la verdad, porque simplemente desde, bueno, nada, solo eso, dejarlo ahí, que básicamente estamos ahí y no estamos, no nos hemos movido demasiado. No, no, no, para nada. O sea, como por eso yo hablo de la reactualización de la plantación y, y, y del viaje del tiempo de nosotros. Es decir, cuando yo voy a la oficina de extranjería es literalmente ir a la plantación con mis abuelos a pedir permiso para estar acá. Es eso. Y así, miles de elementos. ¿no? Como toda la monumentalización del dolor, toda la monumentalización de la, los colonos. Es decir, todas las estaciones de metros con nombres de colonizadores, las estatuas, los textos, los museos. O sea, como que los museos tienen que ver con, con este ejercicio de captura. Y es, y es sumamente fuerte y doloroso ¿no? caminar por la calle Antonio López. Yo viví en la calle Antonio López. Por favor. El esclavista mayor, ¿no? Como bajarme en el metro legazpi, el conquistador de Filipinas, que era vasco también, ir al, al Museo de América y ver como todos los objetos secuestrados. Es como, hay una, hay una exposición ahorita en, el, en la Virreina en Barcelona, la Virreina además, que era el señor, este, el, el Virrey Amat, que manda pintar las pinturas de casta y que las tienen allí en la Virreina en Barcelona. Toda esta estratificación racial de animalización de los cuerpos no blancos que están allí así como obras de arte. Hay una exposición ahora allí que la hacen dos compañeros trans de Argentina, eh, descendientes de indígenas, y piden al Museo de América que le presten el pe los penachos que están allí para ser exhibidos como arte anticolonial, además, pensar el cuerpo, la construcción del cuerpo a partir de la pluma, la pisada del ñandú se llama la exposición, Duensachi y Mac de Santos son los curadores. Eh, el arte plumar como un arte ancestral y piden los penachos para ser exhibidos en esa exposición y, y escriben que no, que están resguardados estos penachos, que los estamos cuidando. Es como Fueron robados y ni siquiera son prestados para exhibir dentro de la misma plantación. O sea, un blanco escribe otro blanco, préstame esto que te robaste hace 500 años. Ay, no, no, no yo lo estoy guardando. Es la lógica de, este, de esta cosa absurda porque escribe la institución, no es que escribe mi amiga, escribe la institución, o sea, Vladimir ¿cómo se llama? Sí, es Vladimir ¿cómo se llama? Ay, por favor, mi cabeza. Valentín Roma, sí, eso. Valentín Roma escribe pidiendo los penachos y el museo responde no te doy los penachos porque están resguardados. Entonces, la plantación se reactiva siempre en cualquier momento, en cualquier o sea, hace dos días tenías un desfile con un rey que sale y es una cosa hiperviolenta y que, y que además celebran, ¿no? como que es celebracionista de la masacre, que, que da mucho dolor. Entonces, nosotras sabemos que eso existe y que no es nuevo. ¿Cómo creamos las brechas o los caminos de fuga para seguir? Corriendo, juntas, hermanadas, generando estrategias, together, a veces, a veces no, pero buscando las posibilidades de existencia en la plantación y las posibilidades también futuras a través de representaciones, a través de imaginarios o trabajos y prácticas artísticas colectivas. Hablamos también hace poco de estos, estos trabajos colectivos y lo que hizo Paloma Chen acá de mostrar. Mira, todos estos artistas que están, aquí estamos nosotros, pero habemos vemos millones de artistas negras, indígenas, afrodescendientes, de la comunidad asiática, gitanas, que estamos acá, estamos produciendo, pero que estamos en un lugar de invisibilización y a veces estamos en un lugar de tokenización. ¿no? Que también volvemos a este, a este binarismo, o soy invisible o soy tokenizada. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo generamos estrategias para que sea una coexistencia posible en futuros posibles? eso ¿Alguien más? Sí. Ah, el micrófono. Pues con un poco de miedo ahí, ¿Ah? ante cómo plantearlo, pero claro, estaba pensando todo lo que son los museos de antropología con esas claro, colecciones claro, claro, que claro. hablan robadas, que es en las instituciones culturales lo más llamativo, uh -huh. eh, ¿qué, qué estrategias, pues bueno, se ven cosas como que… A a veces comunidades, porque también es lo que dice Berta, ¿no? lo que comentabais, que es vuestra historia, está en ese tambor, en ese tejido, eh, ¿qué se puede hacer? ¿No? A veces se ven estrategias de que son las comunidades que están en este territorio las que hacen esa parte de mediación y explicarlas desde su perspectiva también. Hay sí. proyectos que están las comunidades participando en comisariar, ¿qué se puede hacer ¿no? claro, con ese sí. tipo de instituciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿no? Porque de hecho el estar aquí es estar haciendo algo, ¿no? precisamente pensando en una futuridad, porque yo podría haber dicho, mira, paso, next. De verdad, entonces esto es una, una forma de hacer. Conozco el Museo de Antropología, de hecho hicimos una performance allí, eh, de son unos criados perfectos, está en este libro, de Devuélvanos el oro, que hace el colectivo Ayu y... Justo en ese libro escribí un texto que se llama La fantasía de asaltar el museo, ¿no? de pensar la recuperación, que esto no lo estoy pensando yo, mira, Fred Wilson lo hizo en los 90, hay un artista que se llama Fatima Altajeb, que es una, una, una artista negra en Alemania, que tiene años trabajando el tema de la reparación o de la restitución de las piezas robadas, de devolver las piezas, de vaciar el museo con esas piezas que fueron robadas, no sé, que hay posturas que son sumamente radicales, unas posturas que implican la mediación, ¿no? cómo como habitamos estos espacios, y es lo que estamos haciendo. Es decir, en este texto también, debe estar en la bibliografía, de qué pasa cuando entramos, son las estrategias que utilizamos para entrar a las instituciones. A ver, yo no tengo papeles, me junto con ella que, no tiene, pa que tiene papeles, con otra que tiene papeles, y... Convoca, nos postulamos a una convocatoria, entramos, al entrar es otro proceso. No quedamos en esto, bueno, vamos a tratar de hacerlo autogestionado. ¿Cuáles son los puentes que también establece la institución? Porque parece que el trabajo es nuestro y no de la institución, de generar estos puentes, ¿no? De generar un programa público con distintos públicos, un programa público con distintas audiencias o la responsabilidad de un centro cultural con el barrio donde está, Cómo se vincula con el barrio, ¿me explico? Y generalmente, que es paradójico, no sé dónde están los museos, el K2M estaba la comunidad negra guineana allí, presente. ¿Cuántos de esos artistas de esa comunidad está allí? O Lavapiés con el Reina Sofía, o eh, el mismo Macba con el Raval. Es decir, ¿cuál es la permeabilidad de esos museos con comunidades migrantes? que generalmente los museos son dispositivos de gentrificación de barrios negros inmigrantes. Entonces, como esa lavadora que está ahí, que blanquea, cómo se vincula con las comunidades migrantes precarizadas que están allí, o periféricas. no ¿Cuál es la conexión, qué sé yo, entre... La Reina Sofía y Vallecas, ¿no? que ayer hablaba Ana y que es un barrio también migrante, obrero, etc. Entonces, la responsabilidad sí es de nosotras, tenemos disposición, pero yo lanzo la pelota también para las instituciones. Es tu trabajo vincularnos con... nosotros, somos tu público. ¿Cómo haces para que haya una programación que incluya diversas formas de ver el mundo? Escapando de la tokenización, que es el reto. No, no es colocar la cerecita acá, paz, no. Sino que hayan tomadores de decisiones que no sean blancos, jueces en, en las convocatorias también que no sean blancos, que sean migrantes, que tengan otra cosmovisión del mundo, y cómo generar una programación para estos públicos distintos. Porque también es aburrido entrar a un museo. Es aburrido entrar a un museo y ver como white culture, white culture, white culture, by Veo Netflix. Entonces, no es competir con Netflix, pero es pensar en instituciones porosas, instituciones complejas, instituciones contradictorias. Ahora mismo esto es un ejercicio de contradicción máximo. Le dice a mi amiga que me leí el tarot, estoy, estoy en el Ministerio de Cultura, ¿qué es esto? O sea, ¿qué implica ministerio? Hablando de decolonización, cultura, ¿sabes? Como, pero me parece también hermosa esa contradicción, que cede este espacio de fuga, de quiebre, donde puedo encontrar como otras alianzas donde puedo encontrar como otras perspectivas también y generar fugas. Para mí es eso, ¿no? Pero es, es dual, no es mi responsabilidad. Inclusive educarles, ¿no? De, ay, ¿cómo les incluimos? ¿Me puedes decir esto? Mándame un mail y me dices cómo... Yo, Ajá, pero el trabajo es como recíproco también, ¿no? Que estoy dando esto y tú me das esto, que sea como un camino tu que hacer. Así. Terminamos, me hacen así. <risa> <risa> o sea, ¿no? Lo siento. Son las, las dinámicas, como.